Muy buenas. Si estás por YouTube habitualmente, seguro que lo has visto. Me refiero al anuncio del aire acondicionado personal Cool Z. Joaquín Palguarte, un ingeniero español, trabajó durante años en una empresa malévola de aire acondicionado, en la que no se innovaba jamás. Hace tres años abandonó la empresa y fundó su propia empresa con la misión de crear un innovador nuevo sistema de aire acondicionado, eficiente, limpio y portátil. Tras tanto esfuerzo, por fin Joaquín ha sacado a la venta su revolucionario, jamás visto, dispositivo que revolucionará la industria del aire acondicionado. Y es todo mentira, ¿o no? vamos a descubrirlo. Nuestro viaje comienza haciéndole clic al anuncio. El anuncio nos dirige a esta página. En la página se repiten muchos de los puntos del anuncio, pero vamos a repasarlos. Según la página, CoolG es el primer aire acondicionado portátil, desarrollado por el ingeniero español Joaquín Pelguarte. ¿Un nuevo tipo de aire acondicionado? Exclusiva tecnología por evaporación, tecnología única y patentada. Capaz de enfriar cualquier estancia en menos de 5 minutos. Disminuye la temperatura de la estancia a 16 grados, centígrados por supuesto. Con un solo depósito de agua podrás mantener la casa fresca durante todo el día. Y el depósito es de medio litro con suerte. Bueno, pues suena genial. Lo quiero. Pedir ahora. ¡Ay, qué suerte! 50% de descuento. El aparato cuesta 178 euros, pero como Joaquín Peruarte tiene un buen corazón, me lo ofrece por 89 euros. Pero mira, si compro 5, me sale a 53. Así me podría comprar para toda la familia. Bueno, suficiente con el sarcasmo. Si tú también piensas que suena demasiado bien para ser cierto, no eres el único. Pero la página nos da una pista sobre qué es esto. Nos dice que el aparato usa una EXCLUSIVA TECNOLOGÍA POR EVAPORACIÓN PATENTADA. Y si sabes algo de física o química, eso ya suena mal. Porque lo cierto es que la refrigeración por evaporación existe y funciona. Pero no lo ha descubierto nuestro amigo Joaquín. No, es algo que se ha conocido desde siempre. De hecho, incluso me aventuro a decir que el primero homo sapiens ya conocía la refrigeración por evaporación. Porque de hecho, eso es exactamente lo que hace el sudor. Dejaré que lo explique a alguien que sepa más que yo. Pero en resumen, el agua no se evapora a llegar a los 100 grados, sino que necesita energía para evaporarse. No siempre necesita estar a 100 grados. Pero si consigue capturar la energía suficiente, se evapora. Entonces el agua, para evaporarse, absorbe el calor de sus alrededor, enfriándolo. Es decir, funciona. Pero como que funciona, la evaporación hace tiempo que se ha usado para refrigerar, e incluso tiene un artículo en la Wikipedia. Pero pues, si hace tiempo que se conoce, ¿por qué no se usa? La respuesta es simple. Tiene muchos inconvenientes tales como que solo funciona con aires secos, que humedece el aire y que, para ser efectivo, tienes que evaporar muchísima agua. Por todos esos inconvenientes, este tipo de refrigeración siempre ha sido muy minoritaria y solo usada en climas secos. Pero sabiendo que existe, podemos buscar a ver qué otros aparatos parecidos a este existen. Pero yo voy a ir un paso más allá. No quiero encontrar un aparato como este. Sino que quiero encontrar exactamente este, porque tengo la sospecha de que nuestro amigo Joaquín nos está engañando. Este aparato no lo ha diseñado él. De hecho, seguramente Joaquín Paluarte ni siquiera existe. Es un personaje ficticio. Todo es mentira. Y se trata de alguien que se dedica a revender el cacharro este. Así pues, si fuese un estafador sin escrúpulos, ¿Dónde iría a buscar un aparato como este? ¿Amazon? No. Demasiado común. ¿La mafia local? Demasiado arriesgado. ¿Sabes dónde iría yo? Buscaría en Alibaba. Eso es. Para los que no lo sepáis, en Alibaba puedes comprar un montón de cosas directamente de fabricantes chinos. Y dan precios ridículos si compras en cantidades. Así pues, a buscar. Por ejemplo, Personal air conditioner. Lo pongo en inglés porque la localización en la Alibaba no es muy buena, que digamos. ¡Anda, mira! ¡Si hay un montón! ¡Oh, mira! ¡Si es el Cool Z! Sí. Aquí lo tenéis. El sinvergüenza que publica este anuncio en YouTube te intenta vender algo que cuesta alrededor de 5 euros por 89. Ahora ya se entiende por qué el envío es gratuito, ¿no? Pero hay algo que encuentro incluso más... ...repugnante. Y es que tenía muchas opciones para escoger. Pero escogió justo el más barato. Fijaos, hay muchos por unos 14 euros. Si los vende luego a 89, seguiría ganando a espuertas, pero no. Porque puestos a estafar, decidió estafar al máximo. Por terminar, a repasar los puntos que usa el anuncio para que veáis lo honesto que es. Coolzy es el primer aire acondicionado portátil, dice. Falso. Ya hemos visto cómo Alibaba está lleno de cosas como esta. Desarrollado por el ingeniero español Joaquín Palguarte. Falso, lo ha desarrollado una empresa china. Un nuevo tipo de aire acondicionado. Falso es tan conocido que tiene una página en wikipedia y hay un montón de aparatos que hacen lo mismo exclusiva tecnología por evaporación, tecnología patentada eso ya es una broma capaz de enfriar cualquier estancia en menos de 5 minutos la verdad es que no me he metido en lo que puede llegar a enfriar un aparato así pero os avanzo que para un aparato tan pequeño es falso pero este punto se hace ciertamente falso si consideramos el siguiente. Disminuye la temperatura de la estancia a 16 grados centígrados. Eso simplemente es simplemente ridículo. Si ves estos dos puntos, parece que es capaz de reducir la temperatura de calurosa, por ejemplo, 26 grados, a 16 grados en 5 minutos. De la habitación entera. Falso. Con un solo depósito de agua podrá mantener la casa fresca durante todo el día. Con medio de litro de agua, por cierto. Falso. Es de nuevo simplemente ridículo. Está creando una expectativa que el pobre aparato no puede cumplir... jamás. Sé que he negado muchos de estos puntos sin demostrar que tengo razón. Así pues, al final del vídeo os dejo un link a un vídeo de otro youtuber que creo que ilustra muy bien la eficacia de dispositivos como este. En fin, por favor, no caigáis en la trampa y haced lo posible para que vuestros familiares y conocidos tampoco caigan. Como compartiendo este vídeo con ellos. Y sobre todo, dadle un like al vídeo para ayudar a extender la alerta sobre esta estafa. Eso es todo, me despido, que tengáis un buen día y que no os estafen.